Hoy te mostraré a cómo hacer zoom en la línea de tiempo de la manera más efectiva que puedes hacerlo. Empecemos. Hola, ya estamos aquí en el ordenador. Bueno, para hacer zoom en la línea de tiempo, lo que tenemos que hacer es irnos a la herramienta de selección que se activa con la tecla V y oprimir Alt y con el scroll hacia arriba o hacia abajo haremos zoom en la secuencia. Si lo que necesitamos es desplazarnos de derecha a izquierda, lo único que haremos es con el scroll de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, movernos de izquierda a derecha. Y juntas se verían así, para desplazarnos en la secuencia. Bueno, si te ha servido este tutorial, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Gracias por ver este video. No sé sea que te ha sido útil este video, te invito a unirte a esta familia en constante crecimiento, así que aquí te dejo mi canal y otros videos para que los puedas checar.